Bueno amigos, hoy en este oyen oh, sí le tutorial oh, Les enseñaremos un gameplay de Halo. Espero lo disfruten. Empezamos con nuestro compañero. ¡Ay! Oh. No mames Oh, no, no, no, no, no, no. Bueno, como yo fallecí, ahora es el turno de Fe jugando Halo. Sí. En su lugar. ¡Oh, Leti! No manches, le estoy dando, soy genial. Yo no soy un nu. Me dicen el nu. Y me caí de nuevo. Bueno, ahora yo morí. Le toca a Cristo. Espero que ganemos, ya llevamos 30 minutos ¡Ay! Oh, ¿Qué fue eso? ¡Aguanta yo que hago la nela y Ah, es transparente oh. Les daré un golpe, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, baby? ¡No! ¿Por qué? ¡Tamiño! Ok, sigo vivo, no sé si estará bien ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso que explotó? Bueno, tenemos vida infinita por este hermoso, hermoso programa. Lo presentamos con sus trucos más nuevos. Este es para la vida infinita. Este, este creo que también. Este es para las granadas. Este es para un a casi bien mortal. Y este de abajo es para la munición. Aquí dice este, este cheat. Listo. Nosotros nada más quitamos estos porque cuando nos peemos no nos pasa nada y queremos morir. Así que, al, a la vez de quitarlo, abrimos, abrimos el juego. Y la aplicación se llama Halo de Bulbimin Trainer <ríe> volumen 2 Vita por Halo PC eh, sí, by Paulus. Paulus. Si lo quieres contactar, aquí está, paulos.hotmail.com visitar punto a nuestras publicidad a ver, luego, después de hacer esto abrimos nuestro juego ¿dónde está? ¿dónde está la flecha? De está abrimos el juego después después de caernos ponemos reanudar y morimos instantáneamente y hacemos lo mismo igual nos salimos Ponemos de nuevo los hermosos trucos. Mira mi imagen, qué guapo. Y abrimos de nuevo el juego. Y los demás trucos que sobraron por serán. Y mágica y hermosamente estamos vivos y con vida infinita. Ahora a mataré a estos chicos. Pues, Lo estoy viendo ahí. Míralo. ¡Oh, ¡Qué precisión! Ah, te pasó. Tomás. Ay, yo ya de tanto jugar en línea me he hecho un dios. Tíralo. Ay, te suda, papá. Te sudó. Gané. El arma que apunta a la cabeza, ¿sabe qué dijo ahí? Ah. Me caí de nuevo. De ahí. Tú? ¿Sí? Aquí está la cámara. Este ya terminamos con nuestro gameplay. Hemos terminado con nuestro primer gameplay de Halo C. Este no pudimos pasarlo, pero hicimos la lucha. Aunque les puedo considerar para siempre, nos caíamos. Sí, en serio. Ahora nos despedimos y espero que sigan viendo nuestro canal. Tenemos algo de hambre y no hay comida. Suscríbanse. Denle like. No sé qué decir. Yo podría que cortar.